Hola, ¿qué tal? Soy leillo 1975 y esto es un vídeo para jugando en linux.com. Hoy, como podéis ver, tenemos un vídeo de Art of Rally. Que, si sois seguidores de nuestra página web o de nuestro canal, pues sabréis que desde hace algún tiempo pues venimos escribiendo y haciendo vídeos de, de este fantástico videojuego de rallies eh, que como sabéis bueno pues tiene una estética bastante llamativa y por cierto muy muy bonita muy hermosa que mola mucho y bueno pues eh, nada lo que os estaba diciendo que ya hemos eh, escrito y hecho vídeos en más de una ocasión pero en esta ocasión tenemos como os decía una exclusiva y es que vamos a hacer un vídeo de la versión completa del juego y bueno, pues para ello en primer lugar nos gustaría darle las gracias a FanSelector, que es el desarrollador de este videojuego, que nos ha facilitado esta clave para que podamos estar haciendo eh, pues este vídeo con, con antelación a unos días, eh, o de unos días más bien, a la salida oficial del juego, que bueno, pues eh, se producirá el día 23 de este mismo mes, de, mes de septiembre de 2020. ¿vale? Eh, hasta ese día no podéis comprar el videojuego que podréis por cierto adquirir tanto en GOG como por supuesto en Steam vale y, y nada eh, pues vamos a empezar a jugar un ratillo para que veáis de qué va la cosa y como veis bueno pues tiene esta, estas imágenes que podemos ver antes de comenzar que, que es para que os hagáis una idea de lo que nos vamos a encontrar en este fantástico juego vale usamos el botón de nuestro Steam Controller que por cierto estoy usando un Steam Controller sin ningún tipo de problema y tenemos la pantalla principal del juego donde encontramos pues eh, los diferentes elementos que nos vamos a encontrar en, en este título ¿vale? por supuesto bueno pues tenemos un modo carrera tenemos un modo contrarreloj podemos crear eventos personalizados donde podremos escoger pues coche un circuito pues una meteorología o yo que sé pues correr de noche de día eh, también por supuesto pues tendremos eventos en línea y una una característica que bueno pues yo no me esperaba y que me ha sorprendido y es que tenemos la opción de la conducción libre vale eh, recalco un poquito este último apartado de la conducción libre por una razón y es que nosotros cuando jugamos por primera vez al juego nos manda directamente a, a esto a la conducción libre vale y con esta conducción libre pues lo que vamos a poder hacer es eh, correr por diferentes escenarios pero como nos dé a nosotros la gana vale. Eh, si queréis lo vamos a ver creo que acabamos antes y además bueno pues es algo que está muy bien vale nosotros en la conducción libre como veis pues podremos eh, escoger diferentes escenarios en un mapa eh, esto supongo que será Finlandia. Pues esto será pues un Rally en Italia. Canto eh, Mountain, supongo que será en Japón. Esto tiene toda la pinta de ser en Suecia. Gimso Mirene. Manenbach, supongo que será en Alemania. Y, y bueno, pues eh, como veis, algunos están bloqueados porque supongo que tendremos que desbloquearlos en el modo historia. Por ahora solo podemos ir a Corta Corcati Lakes, vale. Y eh, si sois un poco observadores habréis visto, pues que en estos mapas podemos ir encontrando elementos coleccionables, que supongo pues que nos eh, darán algún tipo de, de logro o algo así cuando los completemos, vale. Después también podemos escoger la meteorología, podemos eh, correr por la mañana, por la tarde, en una puesta de sol con lluvia, noche niebla tenemos un poquito de todo, ¿vale? Nos vamos a, a ir, por ejemplo, bueno, pues a correr por la tarde aquí en Corcati Lakes y para ello pues podemos escoger diferentes coches, como veis, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo B, grupo S, grupo A, tenemos hasta furgonetas, biciclos, camiones, aquí como veis hay de todo, camión forestal, esto estoy viéndolo y la verdad es que no no sabía que se podía hacer todo esto estoy flipando un poquito pero bueno eh, vamos a correr por ejemplo pues con un coche uh, del grupo B que siempre son los que más mola los, los del grupo B que aquí tenemos el típico 205 que es el 502 el 205 al revés y luego bueno pues tenemos varios diseños vale eh, pues nada, mira, vamos a coger el diseño clásico del 205 con esas rayitas, el 205 de rally. Y, eh, y con esto y un bizcocho, pues vamos a comenzar la conducción libre por, por el rally de Finlandia. Para que veáis un poquito de qué va el tema, ¿vale? Luego, pues, eh, haremos eh, algún, alguna prueba más en el resto de... En el resto de elementos, ¿vale? fijaos ahí tenemos un cassette de los coleccionables ¿vale? podemos pasear por el escenario e ir recolectando pues esos elementos y nada, le damos aquí comenzamos el tramo si os fijáis, bueno pues aquí abajo a, a la derecha tenemos los diferentes elementos que podemos ir coleccionando, vale. aquí tenemos un circuito bueno pues para, para ir practicando los controles al principio cuesta un poquito adaptarse como os digo bueno pues no estoy no tengo mucha práctica en ello pero suelen ser los típicos los gatillos para acelerar y frenar y el botón B pues como os decía eh, bueno no sé si os lo dije no pero supongo que no el botón B pues eh, el freno de mano paseillo ahí tenemos uno de los elementos que es la r de rally la vamos a coger ahí tenemos uno de los coleccionables y bueno eh, si queremos pasar el rato e ir buscando los elementos bueno pues eso, es una forma más de divertirse con, con el vídeo ya no solo pues hacer tramos. es algo este este es un detalle que, que personalmente bueno pues a mí me me ha, gustado, me ha gustado mucho. Aquí tenemos un punto de interés. Nos paramos. Y, y bueno, pues hemos coleccionado otro punto de interés con otra, con otra foto. Supongo que tenemos aquí justo. Mira, si le damos a pause podemos ver el mapa para saber dónde, dónde estamos exactamente. Y así, bueno, pues descubrir nuevas zonas bueno yo voy bastante lentillo o bastante lentorro como queráis pero es que las físicas del juego como ya seguramente os dije en más de una ocasión eh, cuando jugamos a este a este videojuego con la demo en ante, con anterioridad bueno pues son bastante, bastante realistas si os fijasteis ahí eh, un elemento que no teníamos antes es el tema del público, ¿vale? Eh, bueno, como veis, pues el público simplemente es son unos cuadrados de colores y bueno, pues eh, que se mueven y saltan de forma, bueno, pues que... aquí tenemos otra foto, punto de interés. Bueno, ya tenemos 3 de 5 no está mal, ¿no? Jeje. Venga, venga, relaja. Vamos a ir por aquí. allá arriba me parece que vi una letra. A ver, a ver si somos capaces de, de pillarla. ¡Oh, no, hay que cogerla más cañado. A ver, a ver si vamos a pegar aquí un giro. A ver si somos capaces de, de pillar la letra. No, tenemos que venir de allá pero bueno no. como si lo hubiera mañana para poder pegar el salto ¿Qué pone debajo ponía algo debajo no sé lo que me dio la impresión de que ponía bug o algo así a ver vamos a ver si somos capaces de pegar un buen salto y pillar la letra ahí está muy bien ya tenemos la, la la a, también tenemos la R y la bueno pues nada eh, esto es el, este es el modo de conducción libre que como veis bueno pues está muy bien para poder hacer el caber un poquito por el escenario e ir visitando eh, poco a poco pues las las diferentes fases que tiene el juego. por ahora como veis pues como no he jugado nada eh, tengo todo bloqueado el único escenario que puedo visitar es este de Finlandia vale Está bien el, el, el grupo de este vamos a pasar aquí por el puente este y os voy a enseñar el, el detalle de, del público a la estoy reventando el coche aquí el puente fijaos el, el público son simplemente hay unas unos palitos cuadrados pero vamos que que le da un aire, un aire original al juego. Bueno, pues nada. Esto sería, como os decía, el modo de conducción libre. Y si os parece bien, pues vamos a, a jugar un poquito aquí al modo carrera. Eh, y a ver de qué va. Eh, en esto soy totalmente neofito. Aún no he jugado nunca, o sea que no sé qué es lo que nos vamos a encontrar. Bueno, en un rally compites en múltiples secciones de carretera llamadas tramos cronometrados. El participante con el menor tiempo acumulado durante todos los tramos es el ganador. El modo carrera cubre la historia de los rallies desde 1967 hasta 1996, una temporada por cada año. Bueno, los rallies y tramos a disputar cada temporada son elegidos de forma aleatoria, haciendo que cada temporada sea una experiencia totalmente nueva. Si al finalizar una temporada tienes al menos un reinicio sin usar, desbloquearás un diseño de bonificación. Y para acabar, el primero, primero debes acabar. Sí, eso va a ser lo más difícil, me parece a mí. Buena suerte y nunca te rindas. Bueno, pues solo podemos jugar por ahora con el grupo 2, porque tenemos el resto de grupos bloqueados, lo cual bueno, pues es un aliciente para... Jugar más y más, y poder ir jugando con diferentes coches. Y nada, vamos a jugar aquí con el grupo 2. A me... eh, no pone aquí ninguna descripción del grupo 2. A medida que los rallyes se popularizaban, se necesitaban ciertas normas para organizar mejor los eventos y mejorar las competiciones. Los eventos de rally más grandes de la época se. Unieron en un solo campeonato, atrayendo a los fabricantes para exhibir sus vehículos, a los pilotos para correr y a la afición para ver el espectáculo. Y nos vemos al año 1967. La dificultad de la IA la dejamos en normal, aunque seguro que me va a meter un palizón. Y el nivel de daño, pues por defecto. Tiramos para adelante y tenemos para escoger pues este de esquí, que bueno, pues supongo que será el típico Force. Eh... Eh, el típico Ford, que no me suele ahora el nombre, pero vamos, que era un Ford, <ríe> de eso me acuerdo. Eh, tenemos The Meani, vale, muy bien, todo el mundo sabe a qué nos referimos con este nombre y con esa forma. Y la mountain, que será el Alpine, pero que no podemos escoger porque está bloqueado. Das 220, que será pues eh, el típico BMW y DAS 119i que es eh, obviamente pues eh, el Porsche 911 que si os fijáis le damos la vuelta y tenemos el nombre 119, 911 bueno pues solo podemos coger dos coches eh, no sé con cualquiera la verdad es que me gustan los dos pero qué os parece si probamos primero pues venga con el mini que es el clásico y la verdad es que siempre mola y en los juegos de rally pues me suele dar buen resultado cogemos un mini y tenemos varios diseños el mini verde yo creo que es lo más clásico que pueda haber y nos vamos al rally de Finlandia a ver qué tal la verdad es que estaría bien empezar en otro rally porque bueno ya estamos bien ya estuvimos viendo en el modo libre pues un poquito pues este rally fijaos en la estética del juego muy característica y comenzamos el tramo en Finlandia con grava y 3,2 millas allá vamos estamos preparados aceleramos y salimos a ver qué tal qué tal lo hacemos a ver si no hacemos mucho ridículo y toda esta gente aquí en el medio se puede ir apartando eh qué locura ay dios mío no sé qué me da pasar así a, a San Juan Paco para el medio de la gente. Bueno, a veces es que te es que da más rollito, no sé. yo A mí esto no, juraría que no se el más Nada. Es que pone mogie, ¿eh? Y no puedo resetear el, el coche. ¿Cuál es el botón de reseteo? Vale, yo lo he encontrado Es el, el típico botón select de ese reseteo. E ah. a la que rompo todo llego por la casa aquí al señor este de... bueno creo que vamos a hacer un poco ridículo si... esperamos un poco Va a intentar tomar aquí esta a lo mejor aquí también esperamos y vamos cortando un poco las curvas Estoy fijándome que tengo eh, bueno pues eh, las unidades imperiales de velocidad de millas por hora no sé si nos permitirá cambiar ese, ese aspecto del juego, vamos a ver. Nos vamos a ir a ajustes, gráficos sonido controles, interfaz o habilidad, supongo que estará por aquí. contra volante, SP, bueno tenemos aquí de todo, contra volante, SP, ABS, transmisión automática, o sea, podríamos cambiar de marchas incluso. Interfaz Millas por hora Aquí está, kilómetros por hora mejor ¿Verdad? Yo creo que también Es mejor para, para todos nosotros Porque seguramente la mayor parte de todos vosotros los Que estéis viendo este vídeo Utilizamos la anotación De kilómetros por hora En vez de, en vez de las millas bueno, Ah, mira, me acabo de fijar No me había fijado aún tenemos ahí al lado la barra eh, a la izquierda, que nos indica cuánto llevamos completado de la etapa, lo cual está muy bien para hacernos una idea de, de, cómo, nos, de cómo vamos, cómo llevamos el, el tema. Aquí que hay que pegar un giro, ¿verdad? ¡Hala, hala, hala! hala ¡Venga! No del medio, hombre. No, tengo que, que controlar un poquito más el tema de, de freno, acoplador, freno, freno de mano y demás. Y bueno, pues hemos llegado qué tal lo habremos hecho pero pero bueno 349 182 resultados de la etapa quinto resultados del evento quinto supongo que 5 será quinto me imagino y vamos a continuar al siguiente evento que también pues como veis está situado en Finlandia en Hapa Jarvi y, y bueno pues nada seguimos con más o menos el mismo rollo en este caso pues que estoy viendo este asfalto no se agrava se siente diferente la verdad mucho más agarre tiramos de mano y aquí ya tenemos grava de nuevo ya se nota la grava es mucho más difícil de controlar el, el coche yeah, yeah, yeah. no no no no no no no no no no no no no no pues nada señores, este es el modo historia, supongo que consistirá en, en ir eh, pasando fases, fijaos que pedazo pedazos salto eh, y bueno, pues ir desbloqueando los diferentes coches y, y los diferentes escenarios. tiramos el una vez más y. Bueno, pues nada, este sería el Rally de Finlandia. Vamos a probar un nuevo elemento. Eh, nos vamos a ir al menú. Guardamos. Y vamos a probar, eh, pues esto. El contrarreloj. Y vamos a irnos, por ejemplo, pues al Rally de Cerdeña. Tramo Villacidro. Pues vale, no sé, supongo. Meteorología mañana, tarde, puesta de sol. Vamos a probar con la puesta de sol. O si no, mira, mejor mañana porque estamos en Italia y y luego pues aquí podríamos escoger el diferentes diferentes grupos antes estábamos con el grupo 2 vamos a probar por ejemplo pues el grupo 3 filtro tú cómo que tú tú qué qué me dices tú eh, coche de esquí de esquí versión 2 tenemos el nono que será pues eh, supongo que un fiat 131 y luego, bueno, pues aquí hay más coches, pero ya estarían bloqueados. Aquí tenemos el típico Lancia Delta, si no me equivoco, creo que se llamaba Delta Integrale o, o algo así, ¿no? Y el caballo, que supongo que será, pues eh, Ferrari. Esto es un Porsche. Das 119. The Rotary Bueno, este no sé de dónde será. Mira, nos quedamos con el 131. Que fue mi primer coche, por cierto, solo que no era un Fiat, que era un, un Seat. Y eh, qué coche más bonito era. Me encantaba. Y nada, vamos a, a pegarnos unas vueltas por aquí, por el rally este de, de Cerdeña, era ¿no? Villa Cidro. Como, como podéis ver, el paisaje cambia completamente. Eh... También se trata de un escenario de grava y comenzamos el tramo, a ver qué tal. Allá vamos, el 131, supongo que, bueno, pues, trata de la trasera. Pues ahí, pues, no como tiene que ser. más estable este coche eh, no es tan nervioso como el Mini pero sí se nota que tiene más aplomo en las curvas que no se va tanto eh, está claro que bueno pues eh, eh, el creador del juego Selector, ha eh, incidido en el, en el tema de las físicas ya no solo en lo que es la manejabilidad del coche como de rapa, como, como Salta como pasa por cubra por curvas sino que bueno pues también pues notando eh, diferencias a los diferentes coches de, del juego me está gustando este coche la verdad se nota mucho más para mí más sencillo de conducir por lo menos pero bueno hemos cagado siempre se hablo como siempre yo cada vez que hablo a veces me tendría que estar callado, que soy un pesado. Es que la etapa está muy bonita, me gusta mucho. Como os decía antes, la estética que tiene el juego, los escenarios, a pesar de ser completamente low-poly, pues se ven detallados. Y, y bueno, pues el juego pues brilla, la estética del juego brilla. La es, es quizás uno de los aspectos mejor retratados del de juego. ¡Hala! cacho de casa bueno, no estoy usando nada el freno de mano es todo freno acelerador freno acelerador pero claro cuando tienes tracción trasera pues casi no te hace falta el freno de mano muy bien pues, pues nada esto sería el, el, el rally de cerdeña continuamos y nos vamos por ejemplo pues a crear un evento personalizado vamos a probar un poquito cada uno de los elementos de, del menú vamos a vimos ya Finlandia Cerdeña, pues ahora vamos a ver por ejemplo Japón ¿qué le ha jugado de tal Japón? dificultad de la IA 1 el nivel de daño por defecto muy bien, hola me la ha Japón normal por defecto Mon eso un poquito ¿no? Mont Haruna al revés tenemos dos Mon Haruna, puesta de sol con niebla podemos cambiar la meteorología si os fijáis ahí abajo le damos al botón X y podemos poner puesta de sol lluvia, noche, niebla, mañana tarde, puesta de sol vamos a poner la puesta de sol ¿eh? porque seguro que, que va a estar guay yo me, me imagino que va a estar guay al menos bueno, grupo 2, grupo 3, ya hemos probado el grupo 3, vamos a probar el grupo 4 ahora con un Renault 5, Le Sync das, Dash Whip, también, Turbo Brick, que es un volvo se está flipando, está muy muy guay, mira ostra tío, un sierra, qué pasada, qué guay, qué guay, qué, qué chulo que está el juego, la verdad. Por ahora, todo lo que estoy viendo me, me está molando, pero muchísimo. Es que tiene unos detalles muy muy buenos. Vamos a jugar con el Turbo Brick, este, con el Volvo. O porque el Renault 5 ya sabéis que, que es la caja de los muertos. El Renault, Renault 5 copa Turbo. Vamos a probar con este Turbo Brick del grupo 4 en rally de Japón. Y allá vamos. Compuesta de sol. entorno incomparable, como se suele decir, con todos los derechos ahí en flor, fijaos que bonito, ese tono rosáceo que, que invade todo el escenario, y nada, comenzamos el tramo con este Turbo Brick, que es un polvo clásico de toda la vida, Bueno, este, este no, no es tan estable como el 831, ¿eh? Este cuesta más manejarlo, es. es. Eh, gira peor, la verdad, se nota. Ojalá, fijaos, mira, la cantidad de globos, que escenario se ve por aquí a la izquierda. Ese efecto difuminado las cosas a lo lejos, tiramos el freno de mano para tomar aquí mejor este estas horquillas Ahora, venga ya, ya, ya, el primero salió muy bien pero este, este ya ¡No, no, no, no! ¡Estoy del medio! ¡Jesús! Este coche cuesta, ¿eh? Cuesta lo suyo llevarlo. No es mal que es asfalto, que sí, ¿no? ¡Hala! hemos cagado! Volvemos a la pista... Los, los típicos ahora la... los típicos portales estos que hay en Japón no sé si son portales o qué es lo que son pero bueno yo le llamo portales es que es que cuesta girar hasta con el freno de mano ¿eh? de verdad no sé si el coche tiene daños pero supongo que no, porque si no, bueno, no esta zona me parece que ser, va a ser un poquito más complicadilla palito con nosotros el resto de la carretera un poste bueno ya estamos llegando aquí a, al final de la etapa es una zona aquí como de, de un pueblo una ciudad hala hala nada este coche definitivamente no no me, no me convence es que no, no gira nada a lo mejor eh, eh, para etapas rectas pues está muy bien pero hala la pues hemos llegado al final al final de esta etapa tortuosa con este coche y como veis bueno pues eh, hace repeticiones eh, luego cuando termina podemos si queremos si podemos eh, pues si podemos bueno, si queremos podemos hacer la repetición del juego supongo que podemos cambiar las diferentes cámaras vamos a dar a la X a ver que pasa tenemos cámaras laterales desde atrás desde adelante a ver desde arriba desde abajo muy guay mira esta, la verdad es que está, está chula Pero pensé, bueno esta retrata muy bien lo, lo malísimo que soy bueno pues nada esta sería eh, lo que sería pues eh, este modo vamos a continuar y aquí tenemos los resultados del evento que podéis ver pues linux yo ha quedado de cuarto con el turbo brick este muy bien pues rally de japón cuarto puesto muy mal muy chupo. muy muy muy muy mal luego tenemos bueno este sería el evento personalizado tenemos los eventos en línea eventos en línea y evento diario y evento semanal tenemos evento diario está descargando y tenemos aquí marcado, no hay nada empezar a ver si es que hay algo, porque no estoy yo muy seguro de que haya algo, bueno, me parece que hay Rally de Finlandia un evento diario podría ser que no hubiera ningún evento, porque realmente el juego, pues aún no, no está a la venta entonces eh, podría darse el caso de que no hubiera eventos de ningún tipo aún, no tendría por qué haberlos, la verdad bueno, pues nada, vamos a a correr este evento como último como último tramo que vamos a correr por, el, por hoy tampoco tampoco vamos a ponernos hoy a enseñaros todo el juego porque si no no os dejo nada para vosotros y yo sinceramente creo que si os gustan los juegos de coches este juego os va, os va a hacer especial ilusión porque está hecho con mucho cariño y eso se nota sea un juego indie hecho con pocos medios, pues como veis, eh, hay muchísimo, muchísimo trabajo detrás de él y su creador, bueno, pues, eh, se ha esperado en, en, en ofrecernos, bueno, pues esto que estáis viendo, que si os fijáis, es una pasada. Fijaos eh, el efecto de, de los pocos de lo bien hecho que está. el pues, eh, juego de luces y sombras. Bueno, no sé qué coche estoy llevando, la verdad. No sé ni... Pero bueno, lo que tengo claro es que es un coche bastante bastante rápido. Hay que controlar. pasa no sé en el detalle de, de, la, de los frenos que se iluminan. Bueno, se si iluminan, se ponen rojos y al ser de noche se... Se, se, se vislumbra ese, ese color yo lo que veo eh, tras jugar a este juego es que realmente bueno pues a, a su creador, a Full Selector le gustan los juegos de, de coches le gusta el automovilismo y claramente los rallys porque se ve el nivel de detalle eh, que la verdad es asombroso teniendo en cuenta bueno pues eh, la estética y, y bueno los medios que, que ha tenido para, para realizar este juego es difícil esta etapa es ¿eh? su, su chicha y el coche el coche el problema que tiene es que es muy potente Una cosa que tenemos es que creo que tenemos la posibilidad de cambiar de cámaras. Lo que pasa es que no sé cuál es el botón de cambiar de cámara. Vale, tenemos... Si giramos... Eh, bueno, en este caso sería el stick derecho. Eh, pero si giramos eh, si giramos, eh, en el stick controller el pad derecho este, pues podemos ver eh, el coche desde diferentes ángulos usamos, tenemos aquí la bocina, estoy viendo a ver si hay algún botón que nos cambie la cámara, no lo encuentro por ahora, pero bueno, seguro que, que hay alguna alguna manera de, de cambiar de cámara, aunque no sé muy bien cuál es. Aunque seguramente el cambio de cámara, pues consista en acercar un poquito más o alejar el coche no creo que, que tengamos la, la posibilidad de, de ponernos muy cerca del coche o incluso bueno pues desde el morro del coche que eso sería una auténtica alegría bueno, pues estaría muy bien pues desde mi punto de vista aunque, aunque fuera a nivel anecdótico no sé cómo se podría conducir desde el morro del coche probablemente si tuviéramos un... Con un volante hasta se podría llegar a, a conducir. y Nos hemos salido, nos han penalizado, Ha metido hasta 35 segundos. Y nos hemos salido otra vez, una vez más. Nos sancionan cada vez que nos salimos. No nos sancionan por atropellar a la gente, pero, pero sí por, por salirnos de, de trazado. Dios qué malo soy. Bueno ahí me despistó que, que me taparon los árboles la visión. Ahí, hay ese detallito que a veces no mola. ¿eh? Hola Pedrusco. Pensé que era, pensé que era gente. Nada, estamos a punto de llegar ya al final de, de la etapa. El tema este de la gente me parece que a mí no me acaba de convencer. Pero bueno. Está bien que haya gente, que la gente se aparte para los lados, pero no que esté en el medio de la carretera. Eso no... a mí no me gusta. Bueno, pues nada. Este sería eh, el modo de, de eventos. Que supongo que, bueno, pues los irán renovando eh, a medida que, que pase el tiempo. Los pues eventos en línea, como veis, tenemos evento diario y evento semanal. Y nada, señores, esto es lo que, lo que nos, nos, nosotros desde Jugando Linux.com queríamos mostraros de este videojuego. Volvemos a reiterar una vez más eh, pues las gracias a, a FanSelector o selector por, por facilitarnos la clave de este juego y bueno toda la atención que nos ha brindado durante todo el proceso de desarrollo, en el cual bueno, pues nos ha ofrecido en múltiples ocasiones información... Eh, pues eh, sobre el juego que nos ha venido muy bien para crear nuestros artículos también bueno pues las demos que, que ha facilitado para para realizar los vídeos y, y bueno pues eh, el juego como podéis ver está muy bien tiene una lo digo una vez más una estética muy cuidada unas físicas que también están muy chulas tiene un contenido bastante amplio varios modos de, de juego se echa Quizás un poquito en falta, pues a lo mejor un modo multiplayer online donde, por ejemplo, pues podamos co correr contra otra persona en eh, una etapa y veamos a la otra persona, por ejemplo, en modo fantasma. De forma que, bueno, pues eh, corramos los dos un tramo y a ver quién llega antes. Eso estaría, la verdad es que muy chulo, pero bueno. Eh, supongo que habría alguna complicación técnica o simplemente pues su, su desarrollador pues quería hacer un juego tal y como lo ha hecho simplemente una opinión nuestra esto y, y bueno pues eh, como dije antes también se nota que hay mucho cariño en el juego ya no sólo por la cantidad de coches que, que podéis ver como de circuitos el tema de la conducción libre los coleccionables es un juego que de verdad os recomendamos encarecidamente si os, juegan, si os gustan los juegos de coches en plan arcade eh, pues este juego os va a gustar mucho si os gustan los juegos originales también os tiene que gustar mucho porque el juego es original eh, a morir aunque solo sea por su aspecto Y y nada, lo dicho, recomendadísimo, ¿vale? De cabeza, si podéis comprarlo, no lo dudéis, porque seguro que no os va a desferronar, ¿vale? Y nada, eh, lo que os digo siempre, os recordamos que somos jugandolinux.com, que podéis visitarnos en nuestra página web, como siempre, encontraréis allí las mejores noticias relacionadas con todo lo que es el mundo de los juegos en, en Linux. Eh, también por supuesto podéis visitarnos en nuestros canales de, de vídeo de YouTube y de Twitch eh, Donde estáis viendo este, este vídeo ahora mismo, en nuestro canal de YouTube En nuestros grupos de Telegram, en nuestras salas de Discord y, y de Matrix Por supuesto también en nuestros foros donde encontraréis un montón de temas interesantes Y podéis eh, bueno, pues dejar los vuestros también Y, y bueno, pues eh, lo que os digo siempre también que si os gusta este vídeo, por favor que le deis a like, ¿vale? a nosotros nos va a ayudar más de lo que creéis eh, si os gusta el contenido de nuestro canal por supuesto suscribíos y acordaos de marcar la campanita para que os lleguen notificaciones cada vez que saquemos algo nuevo y así pues podáis ver los, los primeros y y bueno, como siempre si queréis hacer cualquier tipo de comentario nosotros estamos encantados de leerlo y os agradecemos pues todo tipo de, de comentarios, obviamente siempre desde respeto y como siempre os digo hasta la próxima chavales, nos vemos, chao chao chao chao chao